a vamos a seguir con la opción A de 2012 de Matemática de Andalucía ¿vale? Entonces lo que nos piden en el ejercicio 4 es que dado un paralelogramo a, con los vértices A, B y C siendo A este vector o sea este punto siendo B este punto y siendo C este punto pues lo primero que nos piden es que dado este paralelogramo vemos aquí A, B C y D, pues, los, perdón, esto tiene que ser paralelo, si no, no, más o menos que se parezca. Nos dicen que, dado este paralelogramo, calculemos la recta que pasa por el punto medio del paralelogramo, este punto medio, y que sea perpendicular al plano que lo contiene, ¿vale? Entonces nosotros buscamos una recta que pase por el punto medio y que sea perpendicular al plano que sí si lo contiene pues aquí tenemos eh, esa recta vale entonces qué tenemos que hacer para calcular esa recta pues bien si nosotros fijáis si vosotros fijáis cuando nosotros tenemos una recta tenemos esta recta primeramente para saber dónde está esa recta necesitamos un punto por ejemplo donde tengo el dedo entonces necesitamos un punto y una dirección porque puede ser este punto pero que esté apuntando hacia vosotros. Entonces nosotros tenemos este punto y necesitamos esta dirección, ¿vale? Entonces necesitamos el punto medio y la dirección vertical, ¿vale? Pues entonces empezamos primero con lo más fácil que es calcular el punto. Si nosotros tenemos este vector AC, el punto medio pues sería la mitad de ese vector AC, ¿vale? Es decir, entre el punto A y el punto C justo en medio. Entonces, ¿cómo se calcula el punto medio? Pues es muy fácil. Cuando tú quieres calcular la media de dos asignaturas que tienes, sacado en matemática un 8. Y he sacado en lengua un 6. ¿Entre las dos que media tengo? Pues 8 más 6 entre 2. Pues aquí es lo mismo. Nosotros hacemos el punto A y el punto C con una suma y lo dividimos entre 2. Entonces tenemos aquí 2 menos 1, 0, más 0, 1 y 2. Y lo dividimos entre 2. ¿Vale? Entonces ese punto, que yo he llamado M, pues va a ser 1, 0 y 1. ¿vale? 2 más 0, 2, entre 2, 1. Menos 1 más 1, 0, entre 2, 0. Y 0 más 2, 2, entre 2, 1. ¿Vale? Ahí tenemos el punto. Una vez que tenemos el punto, nosotros necesitamos eh, un vector que sea perpendicular al plano que contiene este paralelogramo. Es decir, si nosotros tenemos un plano como este, nosotros sabemos que su vector normal del plano es este. Nosotros nos piden la recta que pasa por el punto medio y este perpendicular a este plano. Es decir, si nosotros tenemos ahora este paralelogramo, si este, este paralelogramo está dentro de aquí, ¿vale? A nosotros nos están pidiendo un vector vertical, en este dibujo que he hecho yo. ¿Y cómo se obtiene un vector vertical? Pues vamos a pensar. Si nosotros tenemos este punto, ¿vale? y nosotros tenemos una dirección hacia allá y una dirección hacia acá, perpendicular a los dos, pues sería un vector que sale de, de la pizarra. ¿Vale? Pues entonces lo que vamos a buscar aquí. Si nosotros tenemos esta dirección, tenemos esta dirección, uno perpendicular a él sería uno hacia arriba, que es justo el que buscamos. Pues entonces lo que vamos a hacer. ¿Cómo se calcula? Con el producto vectorial de este vector... Y este vector. Entonces vamos a ello. Tenemos que calcular el vector BA. Si recordáis, es las coordenadas de A menos las coordenadas de B. 2 menos, más, menos, o sea, 2 menos menos 2, 4. Menos 1, menos 1, menos 2. 0, menos 0, 0. Y este otro vector, el BC, pues 0 menos menos 2, 2. 1 menos 1, 0 y 2 menos 0, 2. Cuando ya tenemos este vector, pues calculamos su producto vectorial. Y eso, voy a borrar esto, me queda un poco mejor y vamos a seguir con él. Entonces vamos a calcular el producto vectorial. Si vosotros estáis en selectividad ya tenéis que saber cómo se calcula. Entonces nosotros tenemos jk, 4 menos 2, 0 y 2, 0, 2. Hacemos este determinante menos 4i. ...más 4K... ...menos 8J. Ya tenemos nuestro vector... ...que es menos 4... 4, ...ay, oh, perdón... ...menos 4... ...menos 8... 4. Y claro, como nos piden que, que, que digamos... ...esa ecuación de la recta... ...que pasa por el punto medio... ...y es perpendicular al plano... ...pues tenemos el vector... ...y tenemos el punto. Pues entonces la ecuación continua de la recta, voy a poner yo la continua, pues sería x menos 1 partido menos 4, es igual a y partido menos 8, es igual a z menos 1 partido de 4. Pues aquí está el apartado A, esta es la ecuación de la recta, si fuese escogido el vector AB y AC, o sea, eh, si AB y AC que hubiese hecho el producto vectorial, hubiese dado lo mismo, pero todo cambió de signo. Que es lo mismo, si es lo mismo, aunque de distinto, es lo mismo, ¿vale? Eso solo significa que está en, en otro sentido, pero la dirección es la misma, que es lo que importa. Entonces aquí tenemos el apartado A. Pues vamos al apartado B, que nos dice que calculemos el área del paral paralelogramo. Pues bien, en este apartado, como he dicho, nos piden que calculemos el área del paralelogramo y nosotros en bachillerato nos han enseñado que... El área de un paralelogramo es el módulo de el vector que se calcula con el producto vectorial. Es decir, si nosotros hemos calculado el vector BA y BC, con, hemos hecho, perdón, el producto vectorial de BA y BC, si le llamamos el módulo, nosotros tendremos el área de ese paralelogramo. Pues bien, ahora eh, es interesante saber por qué yo he cogido el vector BA y BC. Porque si nosotros hubiésemos cogido el vector AB y AD tendríamos que haber pensado otra manera de resolverlo. Porque si nosotros tenemos que calcular el producto vectorial de AB y AD, pero D no lo sabemos, entonces no tenemos cómo calcular su módulo. Pues bien, por eso yo he cogido el vector BA y BC. Porque ya hemos hecho su producto vectorial, que hemos dicho que era menos 4, menos 8, 4. Tenemos ese vector... Solo tenemos que hacer, hallar su módulo, ¿vale? El módulo de este vector, pues sería el área del paralelogramo, y esto es raíz de 96 unidades cuadradas, ¿vale? Este es el apartado B, dependiendo de cómo coja los vectores, pues será mucho más fácil, ahí veis, que no tiene mayor complicación, es simplemente al vector que tenemos calcularle el módulo. Y ahora en el apartado C, lo que nos piden es que calculemos el punto que nos falta, que es el punto D. Vale, entonces si nosotros tenemos un paralelogramo, por su definición, los lados son paralelos 2 a 2. Paralelos 2 a 2 quiere decir que este vector y este son paralelos, y este vector y este son paralelos. Entonces, si son paralelos, estos dos vectores, con estos puntos, si el vector AB y el vector DC son iguales, ¿qué pasa? O sea, perdón, si el vector AB y el vector DC son paralelos, ¿entonces qué pasa? Pues lo que he dicho es que se me ha escapado, que van a ser iguales. Es decir, el vector AB y el vector DC van a ser iguales. Pues entonces vamos a calcular esos vectores. El vector AB pues sería menos 2 menos 2 menos 4, eh, 1 menos menos 1, 2, y 0 menos 0, 0. Y esto tiene que ser igual a C, que sería 0 menos D1, 1 menos D2, y 2 menos D3. Y entonces aquí simplemente despejamos componente a componente y calculamos D. Menos D1 tiene que ser igual a menos 4. 1 menos D2 tiene que ser igual a 2. Y 2 menos D3 tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tenemos que D1 es igual a 4. Que D2 es igual a 1 menos 2. Entonces aquí tenemos igual a menos 1 y que menos de 3 o sea, 2 menos de 3 es igual a 0, entonces 2 es igual a de 3, ¿cuál es el punto D? pues D va a ser 4 menos 1, 2 ¿vale? pues aquí tenéis la forma de resolver el apartado 12. ya con esto que ha terminado el ejercicio, espero que lo hayáis entendido si no lo habéis entendido, pues consultadlo en el foro, ya sabéis que estamos aquí para todo en el foro, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Pues bueno chicos, pase y aprende, enseñe y comparte. Chao.